Como ya comentamos en el vídeo anterior, también es capaz de resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado. Ello nos puede servir también para factorizar polinomios. Bueno, pues vamos a resolver unas cuantas para ver qué tipo de soluciones da. Lo primero que tenemos que hacer es ir al menú y buscar el menú de las ecuaciones. Tenemos que decirle que es polinómica y vamos a resolver una ecuación de tercer grado. Y ahora tenemos que introducir el coeficiente del x al cubo, el coeficiente del x al cuadrado, el coeficiente de la x y el coeficiente que no tiene x, el término independiente. Le damos al igual, nos dice que una solución es 1, otra es 3 y otra es 2 y ya no tenemos más soluciones. Bueno, pues vamos a hacer la siguiente. En este caso escribimos 1, menos 3, 1, y menos 3. Una solución es 3 y la otra son soluciones complejas. Si la tuviésemos configurada, la calculadora, para que no nos diese soluciones complejas, no daría más soluciones. Y tenemos, por supuesto, la compleja conjugada, que es menos y. Vamos con una más. 1, Menos 5, 7 y menos 3. La solución es x igual a 3, otra solución es 1 y ya no tiene más soluciones. Ello quiere decir que alguna de las soluciones es doble, pero no nos informa de cuáles. Vamos con otra más. 1, menos 6, 21 y menos 26. Vamos a ver qué soluciones tenemos. 2, Una solución compleja y la compleja conjugada que es la que nos falta. Aquí la tenemos. Y ahora vamos a ver las ecuaciones de cuarto grado. Podemos pulsar aquí o volver al menú 1 y volver a entrar en el menú para que se borre todo. Tenemos aquí una ecuación polinómica y ahora es de grado 4. Y vamos a rellenar otra vez los coeficientes. El 1... El menos 6, el 1, el 24 y el menos 20. Vamos a ver qué soluciones tiene. Una solución 5, 2, 1 y menos 2. O sea que tiene cuatro soluciones reales y además todas son enteras. Esta ecuación se podría haber hecho por Rufini. Vamos a ver esta. 1. Menos 3, 4, menos 6 y 4. Vamos a ver qué soluciones tiene. Una solución 2, otra 1 y las otras dos son las complejas conjugadas.